te saludo desde Crescante y te pregunto ¿te consideras una persona confiable? Eh, a veces es complicado de saber por uno si es una persona confiable o no pero hay algunas preguntas que te pueden ayudar a, hacer, eh, a ver si realmente eres una persona confiable y una de ellas es date cuenta si te buscan las personas para contarte sus problemas otra es si tu familia y tus amigos disfrutan de una conversación abierta contigo la siguiente es si te visitan frecuentemente personas y otra pregunta importante es si las personas opinan que inspiras confianza o por el contrario que las intimidas Respóndete estas preguntas y dime si tú te consideras una persona confiable. Platícame esta cápsula rápida y breve si te gustó y dime qué otras preguntas agregarías o qué otras características de una persona confiable agregarías en la cápsula. Nos vemos en la próxima.